Marco se cebó un mate y atrás el siguiente. Siguieron los bizcochitos, entre mate y bizcochitos, mirando la pared. ¡Ido! El gato frotaba el colmillo contra el pie descalzo de su mano mientras los minutos pasaban. El ambiente estaba pesado y la lluvia amenazaba. Despuntaban los primeros rayos de la mañana con un nudo silbido y la bolsa de bizcochitos. El gato ahora dormía y Marco seguía con la mirada perdida en el vapor de la pava. Un eclipse lunar hacía la noche perfecta para el golpe. Debía saber la verdad a toda costa. Su vida dependía de ello y no cabía posibilidad de dar marcha atrás. Con su equipo subió al edificio y esperó. Se quedó observando, esperando el momento oportuno. Entonces disparó. La flecha encastró perfectamente una pared de la terraza de enfrente y con plena seguridad en sus actos y la polea en las manos, Bajo el abrigo de la oscuridad, atravesó el vacío entre ambas estructuras. Con sigilo abrió paso por la terraza y con absoluta destreza abrió la puerta que lo conduciría a la verdad. Conocía bien los riesgos. El edificio estaba plagado de guardias que no dudarían en disparar contra él. Tomó el ascensor y disparó las lámparas para poder ocultar su paso. Descendía cada piso en busca de la información que necesitaba. Algunas veces, para esquivar a sus adversarios, debió bajar por las escaleras mecánicas, agachado para evitar las ráfagas. Encontró entonces una puerta marcada en rojo y supo bien que los secretos estaban detrás. Fotografió todo lo que pudo, mas no era suficiente. Debía seguir buscando mientras procedía hacia la planta baja. A mitad de camino fue acorralado, pero alcanzó a silenciar a sus enemigos y apagar las últimas luces antes de llegar al estacionamiento. Ya tenía los documentos. Ahora solo le faltaba escapar en el vehículo previamente preparado el día anterior. Huyó toda velocidad y la pava silbaba mientras el mate, los bizcochos y el gato acompañaban a Marcos a la llegada de un nuevo día. ido mirando el vapor de la pava. Unos extraños hombres de traje abandonaban la casa y desaparecían por el este en un auto negro con patente gubernamental.